intento de que, de que yo no le puedo la mano a ninguna mujer entonces porque simplemente estaba en una discusión por qué me están por aquí porque fue la discusión porque ella estaba explotando botella y yo dije que no explotara botella porque trabajaba en un negocio y le dije no me exploté botella pero tú la tocaste no, no le to, no le puse la mano porque la doctora lo dijo ella no le puso la mano porque si había teni, si había salido con golpe sale y yo digo si sale con golpe me puede juntar en la cárcel pero si sale nada tienen que soltarme entonces me mandó el coronel de y me mandó para acá Exactamente, injustamente. En Senobi, injustamente yo estoy preso, sin yo poner la mano a nada. Y ella está clara ahí, tengo mucho testigo de que yo no le puse la mano a ella. ¿Nombre tuyo? Erinson. Jiménez. Gracias.